Te dabas vuelta, girabas como un trompo hasta que lograste saludarme. Deja de mentir y te mire a la cara punto justo y necesario.